Buenos días, buenas tardes, buenas noche En esta ocasión estaré abriendo esto que me llegó? ¿Qué es? Vamos a abrir la caja y descubrirlo Siente ruido La caja parece como si le dieron una paliza La caja, así El envoltorio, que se rompa la caja Pense, Viene bien protegido Es es bueno Pensé que iba a venir una caja plástica tiene una de un de, método del borde pegado. Sí, en esto, ¿cómo es? se llama? Me falta un yeso, hielo seco o poli spam, como le gusta llamarlo mejor. Y se preguntaran, ¿qué es esto? Esto es un carro de control. ¿El control, ah, como abrir la caja con un cutter porque es todo el borde. Dios pero la sí, el control se nota que de juguete esto me va a durmar tarde carro manada de intrusiones y en esto nada más qué tenemos más? vamos a hacer lo de la primera que el coche un bumper de plástico un cargador usb para la batería dos tornillos un destornillador una llave cuatro arandelas que no sé para qué es y las intrusiones del coche bueno, el control destino chino sí, el eh, últimamente carro más genérico chino que puedas comprar este con las intrusiones con como se y como funciona todo eso ok todas las piezas, pues si se rompe con su numeración para poder comprarla. Yo siempre quise 14 años o más. Vale. Entro por ese agua de peso por mucho. Y aquí está. Lo que me gusta es la polvo. Déjeme limpiar y vuelvo. Ok. Ya. Limpié todo. No sé de qué son esta taranera. Lo arriba ahí. Los tornillos. Sí, el carro tiene un segundo chasis. Aquí. Se nota que este carro no es así. Este chasis no es de carro. Y, como en la bolsa vienen más así. Esto, que lo lleva para la tapa de repuesto. Y algunos tornillos de repuesto. No sé para qué son. Ah, que este carro lleva luces. Así las luces de aquí arriba se encienden la del frente y algunas tra la trasera pero no sé no sé dónde están creo que esto aquí también oh, aquí arriba, esto es, de, esto es de un carro mucho más pequeño tiene, como se dice, diferencial también la de adelante y si volvías a dos ruedas tienen una bar la barra que lo conecta. Motor decente. Suspensión aceptable. Pero lo que no me gusta es que este.. Sí, este chasis no corresponde con esta carcasa. Pero bueno. Y ahora si no tienen espuma. Pero a ver. Eso fue lo que pagué. 90 dólares. Creo que esto fue que me costó. Ahora lo pongo en todo. Conectores, bueno, ha pasado tiempo. Es última vez que dije que le iba a poner los cables a esto. Al final lo, lo hice mientras tanto lo estoy probando. Vamos a conectarlo ahora. Entonces, el conector y tiene un botón. Ahí, ahí se enciende. La lo... de su ahora está buscando la emisora para conectarse como no lo dije en el video anterior, la emisora usa tres pilas ahora mismo estoy usando dos recargables y una dobleja que me quedaba por ahí para recargarla entonces lo enciendes, lo reconoce aquí tenemos las luces porque no está reconociendo las luces okay. solamente esta la que se prende y se apaga estas están fijas ahora mismo lo voy a cambiar porque me gusta que tenga preguntas que la levantas a la página y la siempre se que se, se queda encendida Aquí está la velocidad, aquí está la velocidad baja. Vamos a poner la velocidad más alta. También. Esto me ha pasado mucho. desde que lo pongo y por tener control en la mano, le doy y lo mando a volar. Vamos a lo por debajo para que no vuele. Tiene potencia. Dice que corre hasta 70, me lo creo. Eh, como estaba diciendo, eh, creo que no lo voy a probar. la fuera y, y todo eso, porque pienso poner la cámara? Y este, vamos a apagarlo para, para que no huele. Como ha pasado mucho tiempo desde que lo me, me compré toda otra batería para usarlo, con bueno, que son de 2.000, 2.2 amperes, 2.500 miliamperes, pero como pueden ver la piel es mucho más grande y pensé en su punto de Déjeme buscar algo que me falta. Okay. Ponerlo con esta vida, que son las que le quita el dron. Ya me pedí más y no me han llegado todavía. Entonces, ¿se lo pruebo ahora. Sí. No, también he estado haciendo prueba de, de, de ponerlo, quitarlo. Se este parece que, tiene que quitar esta parte que se puede des despegar. La batería no cabe. También son pesales mueres aquí arriba aunque ahora no sé si la puedo poner aquí el carro cierre no, es más el carro tiene esta parte aquí que es rígida por tengo que poner así Mejor aquí, así, ahí a ver si el carro cierra ahora sí así sí se cierra el carro y no molesta la pila pero está sobre el selvo que si recibe un golpe fuerte puede que se deforme qué tal tiene con una lámina aquí aquí hay rígida en cada lado para eso mismo, para poder soportar golpes esta es una aunque fuera 15 como esta con una 15C me, me da suficiente también me da más potencia esta batería en tiempo porque son 1500 1.5 uno, uno Ampere y me da me da 1.18 con esta sumo que me dará más pero el punto es que yo quiero ponerle, déjeme por eso también que no está aquí en la mesa, la cámara al drone. Estaba pensando en poner la tapa, es decir, ponerla más o menos como por aquí. En el carro. Pero puede pensar que se va a meter unas buenas hostias o aquí, es decir, adaptar el soporte que vino o imprimir uno nuevo y ponerla más o menos aquí. Y solamente lo voy a dejar ahí como por. por, por la mala imagen puede ser si me llegan algunas piezas que me faltan porque nada más tengo la cámara puede ser que le ponga eh, o poner aquí también Que si la pongo aquí si el dron directamente se, se da la vuelta de cabeza se puede dañar decir, puede ser que lo ponga FPV, que le ponga al carro en un futuro eso no lo sé es decir, del carro en general un carro genérico en primera el carro no es 14, es decir, es la 1.14 si no es la base es 16 la base del carro, es decir, es un carro 1.16, y lo que es la cubierta de arriba es muy bonita, que es la 1.14 lo que hace el tamaño que sea más grande esta cubierta es muy difícil encontrarla es realidad, es casi imposible, pero he estado buscando durante estos meses, para ver si el carro tiene repuesto pero la cubierta no se encuentra en conclusión si sí. Lo quiere como un carro de, de primera. Hay, hay, hay mejor opciones que corre más rápido, pero a mí, más no o menos, es de estética de carro, de que la goma no salga mucho del chasis, que el carro es un carro más parecido a la vida real, no un carro todo terreno y todo eso. Pero en fin, por lo que se ve, puede, sí, vale la pena, pero, sí, si te quieres gastar el dinero en él, te lo puedes gastar. Pero mira por un carro más grande, así puedo usar la batería con más potencia no limite solamente a esta en un futuro puede que me dé y le cambie el chasis el chasis central por uno más, más ancho eso no lo sé entonces ibas a una prueba o si me da alguna toma del carro porque por ahí por internet hay muchas de de probando este carro y poniendo como se y todo eso así que eso es todo esto es un unboxing barra review más o menos porque en el tiempo que lo he estado usando y jugando con él pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, todo no, bueno, no, es ver el vídeo Y ya adiós.